Existe un Dios, el poderoso Jesucristo Y solo no me dejó, porque quieras sus Mira que me recompensó, con un nuevo amorcito Con el contesto estoy yo, chupando corosito Chupando corosito, chupando corocito. Y es que esto sí es bonito cae encima y lo puede aplastar la saliva le cae